la like manco! Ay, que me dado, eh. Me ha dado, me lo Bueno, bueno. Bueno, bueno, vaya dos tiros con el laca. En toda la fe de este pobre, tío. Pobrecillo. Míralo. Míralo que tenía ya. Está grabando toda esta shit. Yes, yes, yes. what the fuck <risa> macho te han movido menos que kiki llaves madre mía madre mía si se ha movido poco este hombre ¿eh? mamá mía bro. ay que troll ay que fucking troll Super <risa> me parto la polla, tío Ay, ay, ay, me voy para allá Madre mía, cómo iba este nota, tío Pues miradlo, por favor Mamma mía, encima Iba a coger esto, ¿sabes? <risa> <risa> <risa> <risa> esta partida Esta partida no es normal, bro eat. mí que no te vas a escapar de mí, bro. No, te deleteo en el aire, bro Madre mía de, esa de... Ah, a esto, ¿sabes? El por culo que me ha da dado este tío. A esto, ¿sabes? Qué manquito, Dios mío. Madre mía. Vaya, vaya, vaya tela que estamos con fallas, eh, esto, Algo como sala de aquí, el colega <risa> sabía, tío, lo sabía, hermano. Es que lo sabía que era un puto manco, madre mía. Uh -huh. Dos partidas <ríe> Madre mía, dos partidas seguía